O sea, hace rato, ahorita sí ya les voy a preguntar ¿no? <risa> ¿Te puedo pasar esto aquí? Pues está no ¿Cuál te vas a poner? Voy a esperar a que esté grabando Todo está grabando? Señor? Ah, no, no les digas pendejo. ¿Ah, ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? No, obviamente crees? no Oiga, ¿te No te grabé este No sé por qué tengo cara de felicidad ¿Me tengo que poner el cinturón? Haz lo que se te pegue, tu pinche gana Has sí, engañado man. a la gente durante años, ya no vales madre. <risa> <risa> Virga, güey, es lo que más miedo me daba ¿no? que la gente le quiera. <risa> que la gente preguntaba. Oh, me subo a suba tu coche y es lo primero sabias? que dices. Señores sí, sí. ah. y señores, lo arreglás al volante con la escurpión de la. ¿Por hacer algo loco? Ya uh. me he dado cuenta que siempre les va bien cuando hacen locura. Hay que saltar un oxo, güey. <risa> Ya también DJ, ay. ¿Qué pedo? ¿Cómo le rompió el hocico DJ ahí a GoPro, no? pinches GoPro pendejazos, güey. O sea, les pinches cámaras culeras, güey, ya. A mí se me, se me, ¿cómo se llama? Se me calientan en cinco segundos, güey. Dejan de grabar, les vale ver, o sea. Pero, pero, ¿qué, qué tendría que haber salido mal? Para que cuando habían salido eran la verga. Y que ahorita sean una porquería, güey. Pues yo leí un artículo hace poco del güey que las hizo, que también, o sea, que se fue a la bancarrota, rota, que, que subió así de un día de, de un año para otro 700% las acciones y de repente, ah, pues ya no le invirtieron a, a la tecnología, ¿no? Yo alguna vez me compré una y me sentía muy pendejo por, por, porque la calidad no era... Como las que yo veía en sus, en sus pinches Instagram de que sale el snowboarder, ya sabes, sí. que aterriza en un helicóptero, sí, sí, en un puto sí. glaciar y Ajá. se ve perfecto. Yo no mames, estoy intentando grabar un videoblog en mi casa y se ve culerísimo, güey. <risa> depende también, cabrón, del. De la luz. También, ¿no? no, y la luz, güey. Ah. O sea, estas no tienen como un obturador que se abre, se cierra, ni manual ni automático. Entonces, depende que eh, tengas buenas condiciones de luz. La gran varia, la gran este, diferencia entre que se vea algo chido y pixeleado. Hoy escuché por primera vez en mi vida la palabra obtulador. Obturador. Obturador. O Son sea, cosas que. ¿No sabes, no, ¿No sabes de las partes de las cámaras? No, soy comediante güey. Es lo malo, güey, de, de haber nacido así como de la nada, improvisado, <risa> pendejo es, es lo malo de, de que luego luego le va bien al comediante que la gente asume que estás preparado Pero no, no, no, viste, no. Ver, Obturador, iris ¿Sí sabes cosas de, básicas de cámara? Iris, la, de, la canción de Google Dolls, güey <risa> ¡Ah! <risa> ¡Ricardo, peras! ¡Está volando con el escorpión dorado! <risa> Igualmente. Wow, oh, qué pedazo de coche, tío. Sí, sí, vamos, eh. Bola mucho, eh. Wow. ¿Eh? Sí, ya estamos. Ya. Es como de Langston. ¿Todo Todos vamos con, con máscara. Estamos fondo. Hay permisito, eh. Vale, ¿de dónde vas? Apenas ah, van a hacer brava, ya atrás. Nada, de ahí no sale ya, babu. No, no, ya va. Justo me, me encontré toda la, la comunitiva máscara. regia. Sí. Sí. Fuimos a grabar a Monterrey y en el avión íbamos todos. Sí. Iba con Ari, con Juan, con Mariana, con Rivers. Y a reconocer demasiado, ¿no? Sí. sí. Y grabé allá justo con Rivers ¿Sí? hasta hace unos días. ¿Has grabado con Rivers? ¿Sabes? Grabé hace como el viernes. ¿Y está ya en YouTube? Todavía no. Ah, todavía no. no, no. Lo, ¿Lo subes un par de semanas después? Sí, yo, yo adelanto cada. Muy cabrón, así como si fuera temporada. Ah, okay. ¿Y esto sí, cuándo bien. crees que saldrá? Yo creo que… como en tres semanas. Ok. Perfecto. Vamos a… ¿Quieres saludar a la gente? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. <risa> sí se van a volver. <risa> claro, te reconoces solo con sí, la máscara, ¿no? Sí, está bien. <risa> <risa> Pero antes… te presento ¡A la horda México. de zombies! ¿Quieres que bajemos? ¿Se puede bajar la ventanilla de fondo? ¡Claro! No, está no. abierto! ¡Entraza! No vas <ríe> a dar vuelta. ¡Tan bien! ¿Qué pasó, Zulis? ¡Se entraza! ¡El mucho no lo escuché! ¡Aguay! ya se te vea, man. ¡Catilo, perro! ¡Catilo! ¡Saludos todos! ¡Catilo! Saludo. Fabio, saludos a los caras de, de mi miembro. Pero... Un saludo para <ríe> Marco Vega, así hablado. A ¡Sí! ¡Ah, los estómagos! ¡Ah, los estómagos! ¡Ah, los estómagos! ¡Ah, los estómagos! ¡Ah, los estómagos! ¡Ah, los los a ¡Peluche en el estuche! ¡Ival, peluche en el estuche! ¡Iván! peluche en el estuche pero, pedá! ¡Ya salió, ya salió! ¿tú, tú? Eso. ¿Eh, Iván? Saludos, ¡Saludos, crack! No, cuidado! Joder, qué susto me ha dado un pobre chaval, ¿eh? ¡Ese se mata! ¡Ya lo vieron! ¡Iván al volante con el escorpión dorado! Pero si sí. nos despedimos con el grito de guerra, ¿qué pedo? ¡Peluche en el estuche! Gracias a ustedes, cabrón. Ay, Dios, estoy sudando. No me hagan Con la rodilla corriendo todo el tiempo. No, lo que más has miedo de tu personaje es la pinche máscara, güey. Sí. Es como es el lo, lo apretado, ¿eh? Fíjate que el calor no es tan cabrón, sino lo, lo presiono, Sí, sí, sí, eh. te veía así, güey. Pero todas te quedan así. ¿Sí? Es que esta, en especial esta es de chupón, le llaman. O sea, no hay forma de abrocharla o, de, o aflojarla. No, solamente espuja exactamente ya tienes fabricantes muy perros y todo de esto sí sí son son este son profesionales luchadores profesionales si la volteas o sea mete, ahora sí que ahora sí métele que, la mano métale, métale, esta métale. o sea la antifaste es para proteger aquí un poco esta parte más sensible que para que así ¿Ah, si tiene una forma ah, que bien. también les claro, ayude claro, a ellos, sí. a, eh, para que no eh, para lo, lo cómodo de la piel okay, ¿no? esto absorbe el sudor y esas cosas sí ¿no? lo, la, las costuras para los jalones y la chica, pues se supone que o sea, cuando ves que una máscara se rompe es porque estaba hecha para romperse no okay, se rompe okay, okay, okay. o sea, es más fácil que los arrastren a, de la máscara a, a que, que se, se rompa, se rompa. Al, hablando del rey de Roma gol. qué oh, pasó amigos cómo va todo con su tema okay. ¿Cómo, ¿cómo, <risa> amigos? mándale una foto mándale una a ver, güey, te voy a decir, así ve el tema. Oh, Marta, te falta un baño de pueblo, y vale. todavía. Yo estaba pitando un por detrás <ríe> y no sé qué estaba haciendo. Hacemos la foto ahí en medio. ¿no? ¿La sí, foto? sí, sí. Aquí, foto para el zonel, o sea, agarro un estilo ah, aquí. Ah, ¿por aquí? Sí, a ver los si se pasa aquí. Ahí. En la cámara del medio. Así. Otra pose, Hagamos otra pose. Muchas gracias Iván. Ah, increíble, Mucho gusto, hermano. <risa> wow. <risa> wow. <risa> Espero que te haya gustado. Increíble, amigo. Muy divertido. Gracias, ¿Estás gracias. mucho. <risa> ¿Es aquí ya? Sí, sí señor. Oye, hemos llegado muy rápido al final, eh. <risa> gracias. <de> A ti, estuche! del <risa> estuche! Mira vos, peluche en estuche, oh, eh, mira, eh. mira mi peluche, oh, mira cómo me saco el brazo, bobo. Mira. Ah, no, mira, cómo hablan los portugueses, eh, mira, eh. eh. mira nada más todo este peluche, este se, peluche. Me, se me cayó en mi brazo, eh. pero no pasa nada, estoy Ahí mamadísimo, si, si, si, ah, no te sí. la patate? no mames, no oh, mames, censurado, ah, bro, cuánto me compras este, tu chiquito? <risa> Pues no lo querés decir así, pero ya te van a salir más caro. Ahora que lo definiste, tómate la foto, pendejo. A ver a qué hora? Si Tengo, tengo tu tiempo. No no, no, que. Ahora. Nadie ahora, por favor, nunca se siente mal de que los insulte. Por favor, que si sale el temporizador te doy un madrazo. Ah, te cuidado. Ah, <risa> Nos vemos, güey. Es, es lo que más disfruto de tu fandom. Que los ver, recibes con un cara de mi verga. Ya vete a la verga, pendejo. Y se van bien contentos. Pues ¡No, claro, mames, verga, oh. no mames, me mandó a la verga, güey. No mames, me dijo. Me dijo Furcio, güey. No lo puedo creer, güey. Estoy bien emocionado, güey. Ya lo van a decir todos Furcio, todos ahí en su esquina. No, es la lo de los muñecos, pero, ¿cómo le fue la Lo agarraste cuando rayamos, estaba bien envergado. No sé cuándo agarraste. Ese es muy focal. Bueno, güey, la avienta. No nos dio verdad, según yo. No. Nada más escuché cómo me agarraste. Si no, se te había pegado. Somos foto, ¿no? Sí. No, no, <risa> Llévatelo para el fondo Llévate uno Ándale, me lleva al mes <risa> A ver, quedo con el shoo. ¿Cuánto le acabaste dando, güey? No Yo sé, güey no Hicieron si Maro? ¿no? ¿no? como 3,000, 4,000 Ah, que okay. le salió bien Porque había muchos de los 200 ¿Sí, ¿Sí salió? Sí. sí Pero aparte, güey, no lo quería, ¿no? Sí, ya, ya cuando me empezó a contar bien Y hizo las cuentas yo vendo más así ¿no?